En directo desde Murcia, ducentésimo, sesagésimo, séptimo día consecutivo de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Hoy un día, un día para olvidar. ¿eh? Un día para olvidar. El Partido Popular quiere morir matando hasta el último momento que esté el delegado del gobierno y el gobierno del Partido Popular en España, quieren morir matando. Estamos en la parte en la que están, como podéis observar, están construyendo el muro a toda prisa, en este momento no están trabajando, en este momento no están trabajando, pero esta mañana, esta tarde, a toda prisa, y vamos a recorrer para que veáis hasta qué distancia, cerca de la pasarela, ha quedado el muro, en este caso las columnas metálicas que tienen una base de, de hormigón y que sostiene las pantallas de metraquitlato. entonces nos estamos acercando a la pasarela, se puede ver allí al final, y todo esto lo han puesto hoy, ¿eh? todo esto hoy. La gente se ha echado a la calle aquí como ha podido, presenciando, como dice Inma, este horror, todo esto, fijaos aquí, estas bases de hormigón, listas para ser puestas, esta mañana se puede ver cómo estaba colocando estas bases sobre las zapatas, aquí tenemos el metaquilato roto de, de octubre. Y continuamos yendo hacia la pasarela. Y fijaos, todo este trabajo hoy, ¿eh? Todo este trabajo hoy. Fijaos, aquí... Gente de seguridad. Saludos a la gente. Vergüenza me, me daría, pero... Cada cual que elija el trabajo que le dé la gana. Vale, pues hasta aquí, fijaos, ¿eh? Hasta aquí, que es donde comienza el jardín donde estaba la acampada, hasta aquí es donde se encuentra la última columna. Todo esto lo han puesto esta mañana. Vale. Bien. Y aquí podemos ver... La gente, por supuesto, está en el otro lado, ¿eh? la gente está en la plaza del, del soterramiento. Pero yo quería mostraros primero, primero esta. Antes de que se fuese la luz solar, mostraros esta realidad. Ha estado esta, esta tarde Miguel retransmitiendo, también Laura, que la, la tenemos por aquí. Gracias, Laura, por las retransmisiones. ¿Dónde vais, gente? Ahora vale, venga. Venga, venga, yo voy. Venga, yo voy para allá. Buenas Israel. Fijaos, ¿eh? Nos vamos a acercar, está hablando el portavoz de la plataforma por soterramiento. ¿Eh? Aquí todo listo para mañana a la que salga el sol, venga, a poner columnas y muro, columnas y muro, columnas y muro. Y adelante, adelante, adelante, adelante. Y la pregunta es, es vamos a ver si. ...si la pasarela no está acabada... ...¿cómo van a cerrar esto?... ...pero bueno... ...también puede ser una manera de provocar... ...de que hasta última hora... estar provocando para que la gente... ...pues... ...pierda... ...o sea, saquen de quicio... ...y cometa algún acto violento, ¿sabes?... ...pero claro, aquí la gente es pacífica... ...aquí los sinvergüenzas son otros... ...me explico... ...entonces, fijaos, aquí... ...coches en este caraje... En estos garajes tres coches llevan meses, ¿qué meses digo?, ah, más de un año sin salir. En estos garajes llevan más de un año sin salir. Sí, Miguel, eh, cuando conectes por Facebook Live me voy a dar un toque, yo estoy suscrito también eh, a, a, tus, a tus avisos de Facebook Live, pero a veces yo tampoco doy abasto porque a, al estar aquí a estas horas y luego también difundiendo como puedo, no puedo estar... Pero vamos, que Miguel es uno de los que también hay que seguir en, en Facebook. Porque mañana va a ser, será un día muy importante. Como los que quede, ¿eh? mientras, mientras esta gente gobernando, son días importantes. Puede pasar cualquier cosa. Pero la gente no se rinde. La gente no se rinde. Vamos a ver si. Aquí. Madre mía, no va a pillar el tren. Se va a la ahora con quién se va a meter mi tío? Si su peso es sagrado, No, pero, se me no les da tiempo, pero ahora sí a mí me da Pero no le da tiempo. Y si estás por ahí por la mitad no me va a decir menos, se va, bueno, porque, menos se va con los patines. <ríe> ...hay quien por cosas más pequeñas... ...tienen multas de mil euros... ...entonces bueno, es cuestión de... ...por eso, por eso digo, que es cuestión de... ...comer pipa ...comer pipa desafiadamente... ...bueno, yo el otro día aquí a un chico de 15 años... ...lo identificaron, estaba yo ahí... ...me lo encontré aquí, le saludé... ...porque es uno de los habituales... ...y se puso el semáforo en verde... ...y seguí hablando con él, ¿no?... ...y entonces me dice, es policía o sea, se puso en verde, o sea, que para, para pasar, ¿no? Sí. Me dice, o vas para atrás o pasas, pero aquí aquí no te queda. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿qué hago? Me voy para allá, comienza a grabar, el chico se fue para atrás, comenzó a usar WhatsApp y lo identificaron y que, que, quería poner una, una, una multa. A los dos días cerraron el paso a nivel de la senda Locarre. O sea, siempre que hay algún tipo de represión fuerte es porque a los pocos días va a haber algo para que, bueno atemorizar a la gente, básicamente... ...y luego vinieron aquí, cruzaron más de 20 personas... ...para apoyar al chico, está, está, está todo grabado... ...y el policía dijo que, que o nos disolvíamos... ...o comenzaba a sancionar porque éramos más de 20 personas... ...y ahora... Y, claro, no, aquí, aquí... Ah, pues aquí... ...aquí, porque veníamos, la gente vino a, a apoyar al chico... ...yo estaba, estaba grabando, ya, pero no, no... ...es que más de 20 personas reunidas en la calle... ...por la limordaza, eso es multa... ...es decir, tú te reúnes 20 personas... ...si quieren, o multa... ...hagáis lo que hagáis, aunque estéis conversando... ...aunque sea al salir de un restaurante, de una comunión... ...da igual, si quieren o multa, es así... ...eso es la limordaza, eso es la limordaza... ...bueno gente, hasta luego... ...bien, pues estamos ya... ...llegando, ya hemos llegado... ...buenas, Noelia ...buenas, gente... ...buenas... Está hablando Antonio. Pasa, dejamos... Buenas, feliz. El 26 Buenas. ¿Qué pasa, por allí Tiene parada allí mismo, en la antigua sí, Nante, somos que dan... es el número 26. ¿Dónde tiene la parada? La tiene donde estaban los antiguos Cines Florida Blanca. El Carmen, para ir para allá, lógicamente. Cines Florida Blanca, allí está la parada del número 26. Viernes, para estar allí. En, la, ...en el antiguo concesionario a las 7... En, ¿no? ...en el rollo también... ...en el rollo también... ...sale aproximadamente cada 15 minutos... Vale. también me dicen en la innovadora... ...en la innovadora, lógicamente todo lo que es en la carretera del Palmar... ...donde hay parada de bus, hay para el número 26... ...por lo tanto, o puede ser en el jardín de Florida Blanca... O puede ser en la innovadora también o en el rollo también, ¿vale? Antes de pasar por el pasadizo de abajo. Viernes, viernes, solidaridad y apoyo a los vecinos de Aljucer. Sábado, sábado. Aquí, aquí hay muchísimas reivindicaciones. Una de ellas es que a los vecinos de Aljucer, una población cercana, les... Han restringido, le han reducido vale. o quitado me una línea de autobús. La me la Están aislando a la gente. Cuando estemos allí no va a ser concentración propiamente, porque ahí habrá una marcha que ya está informada a la delegación. Habrá una marcha hacia el alias, donde estaba Vera Meseguer, ¿eh? hacia el alias. Es una marcha cortita, pero que es la idea... ...de los arjucereños de realizarlo de esa manera. Por lo tanto, quedo, quiero vamos queda claro, ¿no? Viernes hay que estar allí en el antiguo concesionario a las 7. Hay que salir antes. El sábado, el sábado día, día de la región. El día sábado 9, día de la región, aquí en Murcia. Queremos, por favor, silencio. Por favor. Bien, el sábado se celebra el Día de la Región. ¿eh? Y eh, se quiere celebrar, la institución pública nuestra... ...lo quiere celebrar en Alcantarilla. Lo celebra cada año en una localidad... ...y este año toca en Alcantarilla. Y colectivos como nosotros como marcha de mareas, marcha de la dignidad, Sa la sanidad pública, diferentes colectivos, como OAC, diferentes colectivos y sindicato, también lo queremos celebrar en Alcantarilla. En Alcantarilla, el título de ello, que ya hemos informado en otro momento, es unido, Unidas para transformar nuestra región. Es decir, Aquellos colectivos que estamos trabajando y entendemos que la región la entendemos de otra manera, de otra convivencia, de otra manera de hacer, nos queremos, nos queremos concentrar y manifestar. Esto igualmente está informado a la delegación, está todo muy bien organizado por Alcantarilla... Por el mismo colectivo que. Eh, y otros colectivos como Marea y Marcha de la Dignidad, se está organizando muy bien. ¿Por qué? Porque en la operativa es la siguiente: hay que estar allí, hay que estar allí a las 10. A las 10 parte de allí y tenemos que estar allí a las 10. Por lo tanto, hay que salir desde desde aquí, desde Murcia o de donde sea, antes para estar, la columna, van a ser tres columnas las que saldrán desde de tres diferentes partes de alcantarilla. La columna A, que es desde donde nosotros saldremos, el grupo nuestro saldrá desde las tejeras, cruce de vías. Luego habrá otro grupo, otros colectivos que saldrán desde la rotonda desde la rotonda Avión, la Nacional 340, y otra salida se hará desde el Jardín de Vistabella. Es decir, habrá tres columnas en Alcantarilla y confluiremos todos en un punto, el Jardín de Campoamor. Por lo tanto, sábado, sábado día de la región, muchos colectivos, sindicatos... ...muchos colectivos... ...nos vamos a concentrar y manifestar... ...en también Alcantarilla... ...también en Alcantarilla... ...estamos mirando trenes... ...para salir desde tre trenes... ...creo que hay un tren a las 9.45... ...no obstante... ...lo aseguraremos mañana... ...los horarios de trenes... ...supuesto que es sábado fin de semana... ...hay menos circulaciones... ...nosotros mañana de tal manera que estemos el sábado a las 10 de la mañana en Las Tejeras, que es desde donde nuestro colectivo, la Plataforma Prosoterramiento, saldremos junto con otros colectivos. Y ya digo, en el Jardín Campamor las tres columnas confluiremos y de allí salimos salimos en manifestación a la Plaza de la Constitución. De allí a las saldremos en manifestación desde la plaza, desde el jardín de Campoamor hacia el Parque de la Constitución a las diez y media. No obstante, más detalles como el horario lo iremos concretando mañana. Pero lo que tenemos en esta semana, básicamente que no es poco, ya lo, lo tenemos bastante perfilado. Alcantarilla y Mareas, que es quien lo está ...organizando, lo tiene muy bien organizado ya... ...y nosotros queremos estar ahí... ...pues para... ...porque creemos en otra región... ...concebimos otra clase de región... ...otra cosa, antes de que se me olvide... No, explico, explico, no ...vale... Me olvide. Entonces, déjame que termine... ...vale... ...vamos a ver, los grupos que ha estado aplicando Antonio... ...hay tres partidas... ...el A, el B y el C o como queramos de denominar... ...en el grupo A que es donde estamos nosotros, van a concluir lo, todo el tema de infraestructuras van a estar los yayos, va a estar la María, Ver, la María Verde, que es la plataforma en defensa de las pensiones y del transporte público en el Grupo B estarán los sindicatos sí. y los partidos políticos y en el Grupo C bueno. estará el resto de la marea. No, no. El gobierno, el Antonio, bueno, que pues aquí como veis ¿Qué me, ¿Qué me estás diciendo aquí? Aquí, así sin que yo lo oiga. ¿Qué me estás diciendo? A ver, aquí están comentando las acciones que tienen lugar el viernes y el sábado. ¿no? Aquí en Murcia las movilizaciones son prácticamente continu continuas, más que nada porque hay mucho sobre lo que es movilizarse, además de esa pasarela que estás viendo ahí al fondo. Espero que hoy la imagen sea. ...mejor que la de los últimos días... ...que sea más luminosa, que, que se vea más claro, más nítido... ...así como el, el audio, espero que me confirméis también... ...si se ve bien, tanto en Facebook, en Youtube... ...como en Periscope... Eh, ...comentaba, el viernes y el sábado... ...hay movilizaciones, la marcha de la dignidad... ...hay movilizaciones de... Un, ...en Aljucer debido a que... sí si preciso... Le han quitado un autobús, una línea de autobús a, a la gente de allí, entonces bueno, van dejando aislada a la gente que está vi, viviendo fuera del núcleo, del núcleo urbano. Y luego, por supuesto, el muro, ¿no? el muro hoy ha sido un día frenético para la gente, la noche está siendo algo más tranquila, en el sentido de que no están obrando, pero por la mañana, por el día, las obras han sido frenéticas. ...el Partido Popular... ...porque cada cual tiene su nombre ¿vale?... si un día gobierna otra persona... ...hasta, hasta luego Ana... Si, ...si gobierna otro partido pues... ...mencionaremos su partido ¿no?... ...pero en este caso es el Partido Popular... ...está... ...muriendo, matando... ¿eh? ...esa sería la frase... ...que hoy en Murcia se ha estado... ...repitiendo, se ha estado diciendo porque... ...la cantidad de muro construido hoy... ...ha sido... abismal. ...y no tiene parangón a días anteriores, ¿no?... ...entonces, la gente ha estado retransmitiendo en Facebook... ...retransmitiendo en diferentes lugares, haciendo fotografías... ...denunciándolo con muchísima impotencia, muchísimo dolor... ...denunciándolo en redes sociales... Eh, ...es importantísimo, es importantísimo... ...permanecer con atención a todas estas protestas durante el día porque, bueno, están provocando pues, para que los vecinos, las vecinas aquí, pues alguna persona pierda, pierda la compostura y cometa algún acto violento y poder al final de, de, de este mandato del gobierno estatal y del y de delegado del gobierno, que ya a veces cuando se va, pues poder justificar, poder justificar que, que la gente es violenta, ¿no? Pero no lo están logrando. No lo están logrando. Están comentando ahora, Antonio, de la plataforma de que hay pendiente una reunión con Diego Conesa, secretario general del Partido Socialista. Vamos a ver lo que dice. Es inminente y creemos que en esta semana va a haber reunión con Diego Conesa. ¿Eh? ¿Se oye bien? Vale. Ah, vale. De acuerdo. Es eh, sí. Vale ahí está. Es, es inminente que en esta semana, creemos que en esta semana vamos a tener reunión con Diego Conesa. ¿Eh? Para nosotros es prioritario, supuesto que ya el escenario político ha cambiado. ...y creemos que en esta semana lo tendremos... ...cuándo va a ser mañana, el jueves o el viernes no lo sabemos... ...casi tenemos la certeza y lo informaremos ¿Cuándo será la reunión... ...de acuerdo, pues muchísimas gracias y que sea cuanto antes. Gracias Antonio, pues Diego Conesa, secretario general... ...del Partido Socialista de la Región de Murcia... ...seguramente candidato a la presidencia de la Región de Murcia... ...y teniendo en cuenta que el PSOE gobierna ahora a nivel nacional, pues le van a pedir, le van a pedir que paralicen la obra cuanto antes. Hoy el, art, el hartazgo, la impotencia es mayor que nunca. Para qué quieren muro, dice Pedro, para qué quieren muro si lo soterran, ¿no? Están presumiendo de soterramiento y en cambio están poniendo muro. A, a ver, por favor, se han encontrado las llaves ahí en la puerta de la tienda. Si alguien las ha perdido, bien, si no, cuando a su casa se da la cuenta. Bueno. ...una llave que se han perdido... ...a ver, bueno, aquí... ...267 noches consecutivas... Buenas gente, buenas... ...267... ...y hoy un día... ...intenso, agotador... ...muchas de estas personas que están aquí... ...llevan gran parte del día... ...en la calle... ...impotentes viendo cómo avanza el muro... ...ese muro que al comienzo de esta retransmisión... ...lo hemos mostrado, si tengo poros ahora... ...luego cuando acabe la retransmisión podrá darle... ...bueno, reproducirlo desde el principio... ...hoy hemos iniciado en el lado norte... ...la retransmisión para mostrar... ...todas las columnas que han instalado... ...durante el día de hoy... ...y ya hay más columnas para mañana... ...y base de hormigón... ...y bueno, lo siguiente, las pantallas de metanquilato... ...y a la muro, muro puesto... ...pero claro, el asunto está en que cómo van a poner muros... ...es decir, cerrar... Eh, es, es, ...es, entendemos que es inviable porque... ...la gente no, pod no podría pasar, ¿no?... ...tiene más pinta de ser una manera de provocar a la gente... ...de desquiciarla, para que pierdan... ...la compostura, ¿no?, y cometa algún acto violento... ...pero es que la gente no va a cometer ningún acto violento... ...la gente siente vergüenza, siente indignación... ...siente rabia, siente impotencia... ...pero no son gente violenta, eso... ...claro, eh, a, a lo mejor nunca mejor dicho, ¿no?, pero... ...se cree el ladrón que todos son de su condición... ...aquí la violencia viene por parte de la administración pública... ...la administración pública es la que está cometiendo actos violentos, actos violentos. Y a ver si la llegada del nuevo gobierno comienza por derogar por la, la ley mordaza, ¿eh? que ya está bien. Menos, hechos, menos palabras y más hechos y más realidades. Y que comiencen por paralizar la obra, que no digan de, no, esto no depende de nosotros, esto no, no. Se paraliza la obra de manera cautelar hasta que... Por ejemplo, pues por ejemplo, se envía a Bruselas la DIA, ¿no? el, la definición de impacto medioambiental, que bueno se trata que el proyecto, cuando lo hicieron en un principio, pues hicieron una, un estudio de impacto medioambiental, luego el proyecto lo cambiaron, pero no, no cambiaron ese estudio ¿no? o, o ese informe, ¿no? No empleo las palabras precisas, pero lo que queremos decir es que falta una documentación importante en Bruselas y que el gobierno lo podría paralizar esto. Igual que lo acelera, lo pueden paralizar. Aquí tenemos a Conchi y a, y a Pedro, dos luchadores. Hasta luego, Conchi. Hasta luego, Pedro. ¿Sabes qué hemos estado en Barcelona? Tuvimos ¿Sí? tres días, sí, en miércoles, jueves y viernes. Nada, muy, bien. muy bien. Qué grande, ¿eh? qué luchadores, pijo. ...soy de lo mejor, de lo mejor... Gracias, también, ...hasta luego Pedro... ...hay gente buena en España montonazo... <ríe> Hay gente buena en España, montonazo ...grita Pedro... ...aquí lo tenemos ahí, que le ayuden, claro... ...hoy también parece, me parece de tormenta... ...bueno, aquí está igual... ...yo va y los murcianos, nada, lo detiene... ...insisto, ¿eh? ...hoy 267 días, pero... ...hoy la gente ha estado... ...casi todo el día muchísima gente aquí... ...evidentemente no podemos pedir miles de personas... ...no por nada, sino porque la gente pues... ...tiene por costumbre respirar, ¿eh? es decir... ...la gente vive, mmm, trabaja, estudia... ...tiene responsabilidades familiares... ...responsabilidades sociales... ...y no es tan fácil conciliar eso con la lucha... ...es decir, es que nos están pidiendo ser héroes... ...para poder tener derechos humanos... ...aquí lo que está pasando... ...Spotter, lo que está pasando... ...es que están construyendo un muro a toda prisa... ...a toda prisa estos últimos días de cambio de gobierno en España... ...se están dando muchísima prisa para acabarlo cuanto antes... ...todo lo que pueda... ...y el muro ya lo llevan construyendo ya bastante tiempo... ...la gente lleva aquí 267 días seguidos, 267... ...a ver, dicho así puede parecer poco... ...en realidad ¿cuántos son? Desde el 12 de septiembre pasado... ...todos y cada uno de los días... ...tú imagínate dónde estaba el 3 de octubre, el 5 de noviembre... ...el 8 de diciembre, el 15 de enero, el 20 de marzo... El 4 de abril, el, el 6 de mayo, eh, pues aquí la gente todos los días estaba aquí, todos absolutamente todos los días. Una veces decenas, otra vez es centenares, otra vez es miles, otra vez decenas de miles de personas. Incluso una manifestación en Madrid, otro día apoyo también en Granada, que llevan más de tres años sin trenes. Y ahora pues eh, están sustituyendo esta barrera, esta barrera, este paso a nivel, por el que se está luchando ya 30 años, que lo quiten, que vaya el tren por abajo. ...y están sustituyendo esta barrera por un muro... ...por un muro... ...saludos Excipio... ...y la única manera de pasar el muro sería esa pasarela monstruosa... ...construida sobre una sobre una serie de acequias... ...es decir, aquí debajo está hueco... ...aquí debajo está hueco... ...ahí ya durante este tiempo ha acumulado más de 40.000 euros... ...en multas por protestar pacíficamente... ...más de 40.000... ...euros en multas... ...más de 40.000 euros... ...ojo... ...y eso no ha detenido a la gente... ...para nada... ...absolutamente nada... ...esto ya más que una protesta... ...se ha convertido hace ya tiempo... ...en un movimiento sociocultural... ...han habido una serie de conciertos solidarios... ...también para recaudar dinero para las multas... ...torneo de pádel... ...exposición fotográfica de pintura... ...tenemos ahora una radio... Todas las, todas, ...todos los lunes... ...ha estado también una acampada... ...gente en la acampada durante varios meses... ...aquí junto a las vías... ...entonces esto, vamos, con Murcia... ...se han equivocado... ...total y absolutamente... ...gente cabezona, como la de Murcia no hay otra... ...en serio... ...no discutas con un murciano porque... ...ya lo que piense, sea absurdo o... ...sea coherente... Es difícil quedar, quitárselo de la mente. Y aquí, pues ya ves, la presencia policial, siempre, siempre. Los agentes a un lado, los agentes al otro. Bueno, aquí los vecinos siempre están dando la última hora de, de todo lo que está sucediendo. Eh, ahora se juntan aquí más vecinos que, han, eh, que vienen desde el de, de lado norte. Insisto, ¿hoy, hoy es un día. Sí, sí, no, claro. Eh, el, tren, el tren pasando. Bueno, el, el tren ya ha pasado. El tren ya ha pasado. Aquí tienen en cuenta que pasan más de 90 trenes al día. Los vecinos se llevan quejando ya tiempo de que una vez que pasa el tren las barreras siguen echadas mucho tiempo y que ese tiempo ha ido aumentando progresivamente durante los últimos meses, los últimos años, es decir, como una manera de desesperar a la gente, ¿sabes? Hay algunos momentos en los que pasa el tren y al, al instante sube la barrera, pero hay otros en los que tienen que esperar varios minutos. ¿Qué sucede? Que aquí, pues como puedes comprender, se agolpa la gente para ir de un lado al otro más aún desde que está esta obra porque un lado donde está la pasarela no hay manera de pasar por ahí y entonces se agolpa toda la gente en, el, en este lado. Los coches crean aquí unas filas, se acumulan también de manera bueno, de manera masiva con los tubos de escape puestos y la gente está aquí soportando todo el pestazo de... de, de, de, de ...toda la contaminación de los coches... ...mientras esperan pasar al otro lado... ...pues esto, que además vivir al, a un lado de la, de la vía... ...es de lo peor, teniendo en cuenta... Lo, eh, ...la contaminación, los ruidos... ...pues, además la peligrosidad, ¿no?... ...en estos pasos a niveles ya han muerto... ...mucha gente... ...con el paso de, lo, de los años... ...de ahí que se reivindique... ...que el, las vías estén soterradas... ...ya en el 2006 el gobierno... ...publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia... ...que las vías iban a estar soterradas... ...2006, ¿eh? 2006, estamos hablando de hace 12 años... ...hace 12 años... ...donde todavía era el pleno... A, en, ...estaba en auge la burbuja inmobiliaria... ...a la gente se le decía que compraran aquí las viviendas... ...porque ya estaba puesto negro sobre blanco... ...en papel oficial en el gobierno... ...que iban a soterrar... ...y que por tanto... ...iban a vivir... ...pues a un paso del centro... ...esto iban a ser zonas verdes... ...con su estación de Ferrocarril al lado... ...muy bien comunicado... ...y la gente pues... ...bueno mucha gente confió en eso ¿no?... ...si ya estaba, ya estaba escrito y todo... ...entonces... Mmm, ...o sea que no era una promesa electoral ¿no?... ...no es que diga... ...ah mira es que le han engañado como siempre... ...no no, estaba ya publicado... ...en el boletín oficial de la región de Murcia... ...y mira... ...nada... ¿eh? ...al final... ...no solamente, no soterran las vías... ...sino que además lo que hacen es... ...poner un muro y poner esa pasarela... ...sobre una acequia, así... ...un, un bulevar dicen que van a construir... ...1.400 casas, un hotel... ...y un rascacielos... ...y al final, mira, la gente en la calle... ...todos los días, todos los días... ...para... Que, ...para que no le pongan un muro... José Ramón, saludo, que está en Facebook, compartiendo, hay que compartir, hay que compartir porque Murcia no se parte. Muchos saludos a la gente que está ahí también en Facebook, además de la gente que está en Periscope y en YouTube. Eh, fijaos que nos intentaron censurar, como muchos se veis, Inma también está en, en Periscope y en Facebook, está en todos sitios Inma. Impresionante, la gente somos los medios, nos, nos censuraron y, y cuanto más nos, censur, nos censuraban, más lo mostrábamos, ¿eh? Y entonces hemos pasado de estar en Periscope a tener una cuenta VIP en Periscope, porque al final ha tenido muchísima audiencia, ya superará seguramente el millón 1.700.000 espectadores, a además de transmitir en directo en YouTube y en Facebook. Es decir, cuanto más nos querían silenciar, más estamos siendo visibles. Pues ya ves la gente que hay aquí, pues claro. Aquí a ver, habrá gente de todo, gente buena, gente mala, gente estúpida, gente buena que hace cosas malas, gente mala que hace cosas buenas, gente buena que hace cosas estúpidas, gente buena que hace cosas estúpidas y malas, habrá gente de todo, porque de momento son miles y miles de personas, pero ahora, tú dime a mí, ¿esta gente es terrorista? Como han llegado a decir gente del gobierno de Murcia, llamarlos terroristas, son terroristas, los que estáis causando el terror, sois vosotros. ...que cómo se puede mantener a la gente en este estado de alerta permanente... ...de que un día se levantan y tienen el, el muro puesto... ...y no saben las obras que están haciendo... De, pa, ...para qué son... ...claro, hay veces que a lo mejor tienen que hacer una obra en la calle... ...pues de, de, de telecomunicaciones... ...y la gente está alertada porque saben que, que, que, que... como ...para para fiarte tú... ...y por la noche, han estado obrando por la noche... los vecinos denunciando eso... Obrando por la noche, limpiando Las hormigoneras por la noche en la ciudad En vez de, de, en vez de, de llevársela fuera Limpiando las hormigoneras Dentro, ¿sabes? De no? tener el hormigón ahí seco y reseco Pues que eso se limpia Picándolo, metiéndose a una persona dentro Y picándolo Y estaba una persona dentro de una hormigonera Aquí junto a las viviendas por la noche A ver Eso ya me diera a mí Así que ya pueden haber policía. Hoy los furgones están en los laterales. No están aquí. Pero la presencia de policía, por supuesto, siempre está. Ahí lo tenemos, junto a la policía, a la, a la pasarela. En ese callejón donde también de vez en cuando hacen un pipí. Yo las comprendo. Son muchas horas aquí. Pero también, oye... Mmm. ...habrá que hacerlo de otra manera... ...digo yo, ¿no?... ...que aquí también las vecinas están denunciando que... ...y hay fotografías, ¿eh?... ...que esto es más para el delegado del gobierno... ...pues yo qué sé, le instalas unos urinarios... ...no los traes, como el día de, de Nochevieja... ...que no hizo falta... ...el día de Nochevieja, aquí no había policía... ...y ¿qué? ¿hay noticia de que parece que sucediera... ...algo grave, aparte de que... ...estaba la gente bailando en las vías?... ...entonces ¿qué? ...mira... Salto Acevedo desde Vallecas, solidaridad de Vallecas. Bueno, Vallecas, imagínate, un barrio luchador. Pues mira, aquí estamos en el, en el, en el, en el Vallecas de, de Murcia, en el Santiago el Mayor. ¿eh? Este es el barrio que tú quédate con el nombre, porque esto es historia, viva esta revuelta de la huerta, es historia de, de España. Santiago el Mayor. Se decía que cuando entrase el nuevo delegado del gobierno la presencia policial sería retirada. Bueno, pero es que todavía no ha entrado. Si el otro no se ha ido, si el otro eh, en su Twitter aún pone delegado del gobierno y basket lover, dentro de unos días se va a quedar solamente en basket lover. ¿En lover? Pues nada, aquí mira el chucuchucu qué pasa ahora. ¿Eh? El chucuchucu, ¿qué pasa? Eso es un chucuchucu. Chucu. Parece más largo porque la cámara hoy no es gran angular. Pero es nada, y de gasoil, que, que estando... La tiene Jesús en el bolso, el Una peste al gasoil que hay, que es terrible. Te date cuenta de, los, de todos los cargos públicos que tienen que cambiar, madre mía. Y ojo, eh, saludos al nuevo delegado, no, al, al nuevo ministro de Fomento, creo que es José Luis Ábalos. Bueno. Esperemos que sea más espabilado de lo que parece, eh, Porque a veces tiene ciertas declaraciones que dice. Cualquiera puede ser político, ¿eh? Sí, sí. Lo, lo digo ya, porque luego a, a lo mejor es muy fácil decir esto cuando pase la, la barbaridad Pues ya os lo adelanto que tiene pinta de, de cometer más de una barbaridad Oye, que no pasa nada, ¿eh? Yo me equivoco, pues, lo, pues soy humano, pero prefiero mojarme y equivocarme Sí, sí, a ver, lo que pasa es que claro, has coronado Depende con quién lo compare, ¿eh? Depende con quién lo compare, pues puede quedar... ...hasta victorioso... ...sí, la, la realidad es que cualquiera puede ser político... ¿eh? ...aquí en España... ...de hecho yo diría que las personas que tienen dignidad y vergüenza... ...le pro proponen un cargo político y no quieren ¿no?... ...y si las convence... ...después de mucho insistir... ...son las primeras que acaban dimitiendo... ¿Eh? así nos va... ...así nos va... ...yo te digo que yo le he escuchado... ...a ver, mira esto... ...a las personas... ...igual que... Que, por ejemplo, una pintura, ¿eh? para detectar si es falsa, te tienes que prestar muchísima atención en los detalles, pero muchísima atención en los detalles. Entonces, para detectar también a, a los políticos, hay que prestar atención a los detalles. Y yo digo, hay detalles del nuevo ministro de Fomento que, que no, ¿eh? que no tiene pinta de que vaya a ser recordado por buenas obras públicas precisamente ojo que me quiero equivocar ¿eh? o sea no, no tengo nada, no tengo ningún tipo de animadversión con el nuevo ministro ¿eh? simplemente como ciudadano pues me manifiesto y ya está ¿eh? mira fijaos la cantidad de, de ...de trenes, de máquinas, de chucu-chucu ...que han pasado durante el tiempo que estamos aquí... ...esta es la realidad... ...esta es la realidad... ...y eh, para colmo... ...el muro... ...y que la gente no pueda cruzar de un lado a otro... ...venga... ...aquí el chico dice... ...grábame, yo lo grabo... ...la gente somos los medios... Claro, si es que, tú imagínate, si es que aquí puede escribir un libro, esperando este, este paso a nivel, puede escribir un libro. Y la gente lleva 267 días porque quiere su ciudad libre de muros y libre de barreras y libre de pasarelas y libre de corruptos. Libre de corruptos. Hoy, como podéis, como podéis comprobar, la presencia está siendo bastante, bastante amplia porque, bueno, es un día que ha sido... Ha sido terrible, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que claro, eh, durante el día la gente está trabajando, la gente que está aquí por la noche, pues estamos, yo, eh, entre esas personas, estamos, estamos la, la, las personas agotadas. Y, pues mira, aprovechan y va a toda prisa poniendo muro. A toda prisa poniendo muro. Eh, no he contado la cantidad de columnas que han puesto, pero, bueno, yo espero que no que no pongan que no pongan mucho más muro ¿eh? a ver qué pasa a ver si este delegado de gobierno se va cuanto antes a parecer se va a ir de nuevo a es, su profesión es abogado y va a seguir ejerciendo de abogado no sé. Se podría ir a su pueblo, lo que pasa es que a lo mejor no lo reciben muy bien en la, en la Unión, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Otra vez! Pff, a lo mejor en la, en la Unión, en su pueblo, no lo reciben muy bien, porque allí cada día me lo están diciendo. Me dicen, oye, es que es que yo soy de allí y no guardo... Bueno, no me dicen no guardo un buen recuerdo, eso te, te lo digo yo pues para ¿eh? suavizarlo un poco, ¿eh? Pero no me dicen muy precisamente palabras agradables. Ojo, que tampoco me extraña, ¿eh? Tampoco me extraña ¿Cuántos metros lineales ponen por día? Eso es que, es que no lo sabemos Porque además esta mañana los operarios Decían que estaban sorprendidos De que, de, de que tuvieran que poner eh, Columnas del muro en, Y más en, en, en estos lugares Como si hubiese sido una orden de última hora Entonces No se sabe, aquí juegan con la incertidumbre Para sacar de quicio a la gente Es que también generar incertidumbre Es una manera de... de, de de inducir violencia a las personas, ¿no? De maltratarlas, ¿sabes? Es como si una persona, en lugar de, de decirle que la matas, le dices que un, cualquier día la, la, la matas. Entonces, es peor todavía, ¿sabes? Porque es incertidumbre. O, por ejemplo, eso también se da en casos de cuando hay una persona desaparecida, si esa persona, pues al final resulta que la han matado, bueno, eso es grave, pero la familia puede hacer un duelo. Pero si la persona... ...continúa de desaparecida durante semanas, meses, incluso años... ...esa incertidumbre aquí hay que gestionarla... ...y la gente sufre muchísimo... ...las personas sufrimos muchísimo... ...cuando estamos sometidos... ...estamos sometidas a una cantidad de incertidumbre... ...desmedida, desmesurada... ...y eso es uno de los factores... ...bueno Rocío... ...eso es uno de los factores que emplea ...como violencia institucional... ...esta gente... ...aquí en Murcia... ...estos gobiernos que estamos teniendo... ...en Murcia y en España... ...insisto que... ...hay que compartir... ...puedes seguir... ...el Periscope para recibir alertas... ...en el momento que alguna persona retransmita en Periscope... ...yo si no retransmito... ...invito a todos los seguidores de tal forma que de esa manera llegue a, más, llegue a más gente porque se requiere sobre todo, se requiere de compartir en los momentos más, más eh, urgentes, ¿no? Otro chucu chucu, ¿qué pasa? Estamos en Murcia 267 días seguidos de protestas porque están poniendo un muro, un muro a toda prisa, a toda prisa. ...pese a que se ha ido el gobierno... ...pese a que, a que bueno, se ha ido, lo, ha, lo han echado... ...moción de censura y a aferir puñetas el gobierno... ...pero bueno, aquí todavía el gobierno local... ...es favorable al muro... ...y todavía hay que seguir luchando... ...vamos a ver si... ...hablamos con... ...la gente nos va comentando... ...cómo han estado viviendo el día... ...el día... ...de hoy... Mariola, a ver, Hola, buenas, noches. buenas noches Mariola, oye, coméntanos cómo ha vivido el día de hoy, estabas aquí en la vías, estabas fuera, estabas escuchando las noticias y, la, y las novedades que retransmitía la gente, ¿cómo lo ha vivido el día de hoy? Bueno, sí, la verdad es que bueno, no he venido esta mañana a las vías, estaba trabajando, hemos llegado a las ocho y media, y bueno, lo hemos vivido pues yo a través de las redes sociales, Whatsapp, y bueno, con nerviosismo, porque claro, ya veíamos que, que estaban poniendo los pilares de, para poner el muro, entonces claro, es lógico que la gente se ponga nerviosa, pero bueno, aquí estamos y, y esperando a que esto se solucione, que creo que... que que se va a solucionar pronto, de una manera o de otra se tiene que solucionar, pero creo que va a ser positivo, no sé, tengo esperanza. El delegado del Gobierno se va finalmente el miércoles, no hay fecha todavía, ¿qué sabes tú de eso? Pues yo creo que se va máximo el jueves, aunque yo creo que, que ya está en marcha y, y de hecho todo lo que tenemos aquí es su, última, <ríe> su último regalo, que nos lo ha dejado aquí un poco envenenado, pero bueno, no pasa nada, él se va y nosotros nos quedamos. <ríe> es así. ...y que venga otro. Ya ver, a ver porque... ...sí, porque... ...uno va, otro vendrá... ...la vida sigue igual, que cantaba uno. Uy, espero que no. Esa canción de Julio Iglesias es muy triste, la vida sigue igual... ...yo creo que no, yo tengo esperanzas de que esto va a cambiar. Sí, las tengo. Mira que yo soy reacia... ...a tener esperanzas... ...en ciertas cosas, pero... ...pero creo que sí, creo que sí. Vamos a ver si... ...más que esperanzas tenemos hechos... ...e inmediatos, porque... La esperanza te puede ayudar a, a cultivar para comer dentro de, de unos días, pero para comer hoy no. No, claro, no, no, esto tiene que ser, está claro que la palabrería tiene que ir fuera de una vez, ya llevamos muchos años así y esto definitivamente se tiene que se tiene que solucionar con hechos y con hechos positivos para, para, para Murcia, para Santiago el Mayor, para Alcantarilla y para todos ellos que tengan este tipo de problemas y, y será, ya verás que sí. Muy bien, Mariola, muchas gracias. Muchas gracias. gracias, gracias. ...compartiendo las impresiones de los vecinos de cómo han, han vivido este día... ...tanto la gente que estaba, que estaba en las vías como la gente que estaba afuera... ...que insisto, ha sido un día de estar en contacto a través de Facebook... ...de, de WhatsApp, de Telegram, bueno, todos los medios posibles, Periscope... ...para comprobar lo, las imágenes en directo que estaba enviando la gente... Tanto en vídeo como en, en, en fotografía, así como en los comentarios, porque bueno, ha sido una jornada donde, a la donde hubo una convocatoria, de, una convocatoria vecinal, para que la gente se acercase a las vías a las 4 de la tarde, ¿no? para demostrar que Murcia no se parte, que la gente está unida, que no quiere su ciudad dividida y que el gobierno morirá matando, pero la gente morirá defendiéndose. vamos a ver laura Viaquinga. esta mañana esta mañana o esta tarde has, has estado retransmitiendo en facebook yo lo, lo que podía ver eh, mientras descansaba y, y descansaba estaba viendo y me indignaba estaba entre descansando e indignándome para recuperar un poquito de fuerza para estar aquí el descanso estaba retransmitiendo desde la vía como eh, o sea, relátanos cómo fue ese momento de que estaban obrando ...por la mañana, ¿cómo surgió que los vecinos se enteraron... ...que estaban poniendo columnas, a qué velocidad iba? Pues nos hemos enterado por redes, por redes... ...esta mañana pues estábamos todo el mundo trabajando... ...y, y por redes nos hemos enterado que estaban los obreros... ...en la zona cero, y entonces pues a la... yo he venido... ...sobre las cuatro y media y efectivamente había ya... ...un grupo de unos 50, 60 vecinos ahí... ...y estaban pues a la altura de, del jardín de la acampada... ...echando cemento a las bases de los pilares... ...por encima de los tornillos... ...y bueno, pues estaban ahí trabajando... ...y ha sido muy indignante, la verdad, muy indignante... ...porque además sabemos que todavía queda... ...mucho tramo de cosas por hacer... ...muchos metros más hacia allá, hacia la senda de los carres ...y parece una provocación... ...parece una provocación... ...hoy no, no había policía en las vías... ...y sin embargo los obreros estaban ya... ...pues a escasos metros del paso a nivel... ...y bueno, esto es una barbarie... ...esto es una obra ilegal... ...esto no se puede consentir... Mm, ...ya está bien de falsas promesas... ...y lo que esperamos es que el gobierno... ...de ahora, el gobierno del PSOE... ...que se, que se ha comprometido... ...porque digo con esa... Dijo que no iba a consentir que viniera el AVE en superficie, así que esperamos, ansiosos, la paralización de esta obra ilegal, que hagan lo que quieran con el AVE, que lo dejen en Beniel, que se soterre primero y que después venga el AVE, que hagan lo que tengan que hacer. Pero Murcia no se puede dividir en dos partes. Esto es una vergüenza y no lo vamos a consentir. Llevamos aquí nueve meses y no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Así que aquí seguimos para que se nos oiga, que se nos oiga bien alto, que se nos oiga en toda España, no solamente en Murcia, en todos sitios, que la, están dividiendo la ciudad en dos partes y que no, no vamos a tolerarlo. Así que como tú siempre dices, Cecilio, nosotros somos los medios, desde diferentes prensa siempre manipulan y aquí estamos nosotros para contar la realidad. Y la realidad es que llevamos, ¿cuántos? 267 días, ¿no? Hace hoy. Y aquí seguiremos hasta el final. Hasta el final, hasta que esto se termine. Y solo hay una forma de terminarlo. Y la forma de terminarlo es quitando este monstruo de pasarela, haciendo el soterramiento y que el ave venga después. Y ya está. Y se acabó. Y si ahora hay que, quitar, hay que tirar muros, pues se tiran muros. Tanto dinero se ha despilfarrado, tantos imputados en Adif tantos millones de desaparecidos del soterramiento, pues ahora si hay que paralizar la obra ilegal, se paraliza. Y eso es lo que tiene que hacer el PSOE, eso es lo que tiene que hacer ahora el nuevo ministro de Fomento, paralizar esta obra ilegal y además que mmm, atenta a los derechos humanos. Esto no se puede consentir en el siglo XXI. Esto es un atentado contra los derechos humanos. No se puede quedar la gente a un lado de la ciudad subiendo 60 escalones para pasar al otro, haciendo una cola en un ascensor por el capricho de traer un ave en superficie y hacerse la fotografía. Ahora ya no van a poder hacerse la fotografía los que querían hacérsela. Pues ahora esperemos que los que siempre nos han apoyado y siempre han dicho que esto era una barbarie, pues esperemos que ahora de verdad paralicen esto y hagan lo que tengan que hacer, pero desde luego el ave en superficie no puede llegar. Laura, yo ahí, a lo que has comentado, añado, si dicen que tirar y quitar todo esto eh, es un dinero extra, vamos a ver, no dicen que es provisional y que habrá que quitarlo dentro de dos años, pues ¿qué más da? Eh, ¿Tanto costará quitarlo dentro de dos años, que incluso igual está todo más caro? Da igual quitarlo dentro de dos años que quitarlo ahora. Claro, efectivamente, eso, eso es lo que yo digo siempre, ¿cómo se puede mm, hacer esa malversación de fondos públicos? O sea, ¿cómo se, pueden gastar? ¿cómo se puede gastar el Partido Popular millones de euros en traer una ave en superficie para supuestamente tirarlo todo en unos meses y empezar a soterrar? Pero, pero ese, ese derroche de dinero público, ¿por qué? Que es nuestro dinero, que ¿cómo se pueden gastar millones de euros en eso para después supuestamente soterrar? Pues la intención es clara, es que no, hay, no había ninguna intención de soterramiento. No había ninguna intención de soterramiento. Y si de verdad había intención de soterramiento, habrá que denunciar a esta gente por malversación de fondos públicos. Porque no se pueden gastar mil millones de euros, 600 millones de euros, lo que esté costando traer el ave en superficie para después desmontarlo todo y tirarlo. O adecuar la estación del Carmen para un ave en superficie para dentro de unos meses tirarla y soterrarla. Es que mmm, no hay por dónde cogerlo. O sea, esto no tiene explicación ninguna. Y yo como ciudadana me niego a que despilfarren, a que se gasten, malgasten, mejor dicho, mi dinero. Nuestro dinero para hacer obras para la ciudadanía, pero no para hacer una obra, una obra para que llegue un ave y después tirarlo todo. O sea, pero vamos a ver, con las necesidades que hay, con las carencias que hay de tantas cosas, ese despilfarro, ¿por qué? Así que es evidente que toda esta construcción y toda esta obra no era provisional. Eso lo tenemos todos clarísimo, que no era provisional. Y si era provisional, yo mmm, exijo que me devuelvan todo el dinero que se han gastado en esto, que nos devuelvan a los ciudadanos todo el dinero que se han gastado para para tirarlo después. Que nos lo devuelvan. Nos quieren hacer creer que no había otra manera de hacer un soterramiento... ...que primero poniéndolo por arriba... ...y luego por abajo... ...fíjate, si en Barcelona... ...el ave entró a la ciudad... ...pasando... ...muy cerca, a escasos metros... ...de la Sagrada Familia... ...tú imagínate allí... ...si la Sagrada Familia le pasa algo, ¿sabes?... ...si se cae... ...y la, una tuneladora... ...atravesó Barcelona... ...pasando, te digo, calle... ...a pocos metros, ¿eh?... ...no te sé decir, 10, 15, 20, o sea, 50 metros, 100 metros, pero... ...calle con calle, ¿eh? es la calle Mallorca, la calle Provenza... ...y por ahí pasa, el, pasa la vía, ¿no? Y en Murcia, en Murcia había que poner... ...vías alternativas... En, ...en una parte sí, porque en barrio mar no... ...y aquí sí, había que poner muro... ...que eso, eso no es creíble... ...eso no es creíble para nada, para nada. No es creíble para nada, lo que no puede ser es que... Mmm, ...haya ciudades y haya ciudadanos todavía... De primera, de segunda y de tercera clase, ¿eh? que ya está bien, que ya está bien que las mejores infraestructuras vayan siempre para las mismas zonas del país, ¿eh? que ya está bien, que ya está bien que los, mmm, quienes apoyan los presupuestos reciban siempre las mejores infraestructuras, que ya está bien, ¿eh? que hay muchas ciudades olvidadas en España, ¿eh? que Granada lleva mil y pico días sin trenes, ¿eh? hombre por favor. ...por favor... ...incluso yo te, te voy a ir un, de, un detalle... ...que muchas veces no se, no se comenta... ...y es que el, el, el AVE... ...aparte de que viajando por Alicante... ...evidentemente, da un rodeo para ir a Madrid... ...no lo mismo que viajando por Cieza... ...que es, es, es recto... ...pero incluso ahorrando algo de tiempo... ...¿vale?... ...el asunto está que ahorra tiempo... ...para la gente que tiene dinero... ...y que cuando llega a Murcia... ...pues tiene su coche ahí aparcado alguien viene a recogerlo o tiene dinero para pagarse un taxi. Pero claro, la persona que una vez que llega a Murcia tiene que irse en un tren, por ejemplo, de, de, de cercanía, a alcantarilla, tiene que irse a Lorca, tiene que irse a cualquier otro, no sé, a Orihuela, a, a donde sea, claro, el tiempo que ahorra el AVE lo pierde esperando el siguiente tren y, y, y luego en el viaje chucuchucu de un tren asqueroso. Entonces, ¿para qué va a pagar más dinero para ahorrarse un tiempo si luego lo pierde en otro? No tiene sentido. Entonces, al final están beneficiando al que realmente puede pagarse el transporte de lujo en todo momento y quieren más, más alternativas a su lujo cotidiano. Eso está claro, eso está claro. Y la, una noticia que salió hace muy pocos días del presidente de Renfe... Que, bueno mmm, a mí me dejó impresionada desde luego ahora parece ser que dice el presidente de renfe que van a gastar 7 millones de euros en arreglar los cercanías cochambrosos que tenemos en la región de murcia con esos siete millones de euros van a cambiar los asientos que están viejos los suelos en algunos casos y en otros casos las paredes verticales eso es mmm, tal cual lo dijo el presidente de renfe ...y que ya cuando llegue la superficie... ...se va a cambiar toda la flota de trenes... ...o sea, estamos otra vez en las mismas... ...o sea, ahora nos vamos a gastar 7 millones de euros... ...en poner asientos a unos trenes... ...que cuando te subes parece que es que te va a la vendimia... ...de los años 50, parecen trenes de, de, de la época... De, de, ...de las películas de Paco Martínez Soria... ...se van a gastar 7 millones de euros en poner asientos nuevos... ...en poner suelos nuevos... ...a unos trenes que están para tirarlos... Y que cuando llegue la superficie dentro de unos meses, entonces se va a comprar toda la flota de trenes nuevos. Pero vamos a ver, pero es que se creen que el dinero es suyo. Pero ese, ese, ese despilfarro de dinero, pero es que esto es impresentable. Es que esto no se puede consentir. No señor, están los trenes viejos, están para tirarlos. Pues habrá que comprar una flota nueva de trenes, pero gastar 7 millones de euros... ...y dentro de unos meses entonces dicen que compran una flota nueva... ...entonces estamos en las mismas... ...es que no nos creemos que van a comprar una flota nueva... ...de trenes de cercanías ...es que esto es las pescadillas... ...es que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo... ...es que las cosas hay que hacerlas bien... ...y hay que hacerlas bien... ...y hay que controlar el dinero... ...y en qué se gasta el dinero... ...y el dinero no se puede despilfarrar de esa manera... ...y bueno, esto, esto es lo que tenemos... Claro. ...han estado do, disfrutando tantos años de impunidad... ...que siguen mintiendo como si... ...como si la gente fuera... O sea, se, lo, ...se lo fuese a creer igualmente, ¿no?... ...le fuera a dar permiso para que siguieran mintiendo. Sí, sí, que se piensan que somos unos ignorantes... ...y que el cortijo es suyo... ...pero el cortijo no es suyo, el cortijo de, es de todos. Bueno, Laura, pues oye, yo te agradezco mucho la, la retransmisión... ...porque entre la tuya, la de Miguel... ...la de gente que ha estado hoy haciendo tuit... ...y fotografiando, al menos yo que estoy... Yo, ...yo te puedo asegurar que aquí puede haber un socavón... ...yo en mi barrio no me entero un pijo de lo que pasa aquí... ...no se oye nada, cero, nada... ...o sea, no sabes lo que pasa aquí, nada... ...gracias, gracias a ti Cecilio, que eres, que eres nuestra voz... ...tú sí que eres nuestra voz, muchas gracias a ti siempre... Yo, ...yo cuando puedo, pero eso de que luego ya... ...ahora mismo, tú sabes lo que es para esta gente... Que no es que tengan que vigilar o censurar a una persona, sino que ya saben que cualquier persona móvil en mano ya comienza a emitir en directo y el directo lo, lo, lo temen porque es, es, es más difícil de, de censurar, ¿no? Entonces, y, y luego la confianza que ya la gente va teniendo en los vecinos. ...para informarse, la gente ya no mira... ...a ver qué va a decir en Telemurcia... ...a ver qué va a decir la 7. ...no, la gente ya, a la que compartes algo en Facebook 1... ...ya se engancha ahí... ...a ver a ese vecino o a esa vecina... ...porque ya la credibilidad... ...la tenemos la gente, que somos los medios... ...no los medios... A mí ...me encanta tu frase Cecilio, la de... ...la gente somos los medios, es que es real, es así ¿no?... ...y por más que ellos quieran manipular... ...comprar a la prensa... ...y dar las noticias, bueno, pues, como ellos quieren darlas... Luego, realmente desde la calle nosotros podemos dar las noticias como realmente son, ¿no? Y, y es fantástico, ¿no? Me gusta muchísimo tu frase de que nosotros somos los medios. Y muchas gracias a ti siempre, Cecil. Bienvenida a estos medios, que, que somos la gente, Laura. Oye, un besito. Bajísima, como toda la gente está aquí. Hasta luego. Toda la gente que esté por aquí... ...estas personas luchadoras... ...Laura además como la conocéis... ...que está, bueno, estamos cerca de, del grupo Viaquingo... ¿eh? ...aquí, y Laura ya la conocéis... Que ...participa en el folclore murciano... ...de esta revuelta de la huerta... ...y bueno, todavía... Son las diez y media del martes y todavía queda por aquí numerosas personas. Vamos a ver, José Luis, ¿qué? marcha ya? ¿Descansa? Sí, hoy ha sido un día feo, ¿eh? Si no eso, ya que... Venga, ya te digo algo. Bueno, pues fija es que la cantidad de trenes que están pasando durante el tiempo que estamos retransmitiendo. Bueno, esto no sé lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Para, eso es para hacer eh, para las vías, para coger el ancho de vía y, y para y eh, para meterle la piedra debajo de las vías. Es que hoy hoy están pasando la cantidad de, de, de, de máquinas por las vías. Que, ¿Para qué? Bueno, Antonio y Antonio, saludos. Hay trabajos que lo hacen de noche. Bueno, bueno. Por el, por el Anoche estuve oyendo yo ruido no, no. por la noche, es que hay, a medianoche. Es que hay, y hay que, trabajos que lo hacen de pensé, noche. Yo lo mismo están trabajando, claro. porque me llegaba a mi casa... Debido a que durante el día no es posible... Ah, bueno, oye, muchas gracias por cargar, mirad. Mirad, esto es... Hoy estoy retransmitiendo con otro... A ver, Maricarmen, lo puedes... Sí. Lo hemos le dice, Paco". dice Jesús pesa y se lo ha dado. Mira, aquí tenemos uno de los artilugios que utilizo para las retransmisiones. ¿eh? Que habitualmente no lo podéis ver. A ver, Maricarme, lo, lo muestras, mirad. ¿Eh? Y pesa una barbaridad. ¿eh? Y este es uno de los artilugios. La gente somos los medios. ¿eh? Los medios cada vez tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios. ¿eh? Y esto, pues, como comprenderás, pesa una barbaridad. Aquí hemos estado echando músculos durante todas esta, estas protestas. ¿eh? Nuestro gimnasio ha sido dignidad arriba y la indignación, pues canalizarla como podíamos. No, no, pero si la agarras de, la agarra de aquí, de aquí. ¿Eh? Y bueno, y cada vez más gente retransmitiendo. Por eso, de vez en cuando voy preguntando si se escucha bien, si se si la imagen de buena calidad, porque voy probando diferentes dispositivos, diferentes opciones, diferentes configuraciones, más que nada con el fin de que os llegue lo mejor posible, se comparta lo mejor posible, todo, ¿eh? Aquí... Hay gente que dedica su energía, su tiempo, su parte de su dinero, yo sé, pues a esquiar, ¿no? Pues el activismo también hay que dedicar tiempo, energía y dinero, también. Y confianza, porque mira, hoy le he dejado esta tableta, veníamos de la concentración por el Mar Menor, que lo puedes ver en el periscope anterior, también en Facebook y en, y en YouTube, y han venido para acá acompañando a mi hermano numerosas personas, y, y sabe, mi hermano traía la tableta en la mano. Y le preguntaron, Jesús, pesa. Y a la que, y a la que dijo eso, se la dio a Paco, y a Paco lo, la trajo todo el camino. Y, y luego ha ido pasando de mano en mano, y yo pues tan tranquilo. Eso se llama confianza, ¿sabes? Eso se llama confianza. Y la confianza, pues, ¿qué da? Pues da pues, que yo pueda tener un día pues, más, tra más tranquilo, y que pueda estar, pueda estar retransmitiendo, mira aquí Rafaela me dice, totalmente, mira, ya se me va ya, yo vengo yo vengo sí, sí. Callo, denegado, pero qué eres? La... Mari ¿qué eres de... De... ¿Eres, del... eres del gobierno saliente que te va es que eres del gobierno saliente que te estás yendo Mari ¿Eh? aquí tenemos las diputadas ¿eh? ¿Eh, las diputada menos Juan, todos son el diputado Aquí el único diputado es Juan, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Aquí este... Y no he visto Revilla, que yo quería ver a Revilla para traerlo para acá. cuando estuviste en Cantabria, ¿no? Cantabria. Y no lo vi eh, Donde ¿Dónde? En Vitoria, la, por la radio oía mucho lo de las vías. Me lo dijo una chica que es de aquí de Murcia, la Carolina, que está allí. Y no lo dijo... Pero más que se ha ido ya del lado del gobierno, ¿no? de la comida, no que le den por culo. Eh, espérate, espérate, vamos a ver. Vamos ah, oh, lo que me dice y se va. Tira la piedra, bueno, la piedra, tira, tira el peñón de, de, de perejí y, y esconde la mano. No, todavía, todavía no se ha ido el delegado. ¿eh? No, vamos que la villa está sola. Sí, la hora es contada, pero nos están mandando aquí los muros. Bueno, bueno, pero hay menos policía. Sí, pero el muro qué? El, el día de hoy qué? Ha sido un día que la gente está sufriendo una barbaridad, ¿eh? A las 5 y media estaba yo ahí. a ver si el pozo es el que lleva todo eso para adelante, más que los políticos. La empresa, ¿no? ¿Te refieres? El pozo. ¿El pozo ¿El pozo nos está llevando al pozo? Yo creo que el pozo es el que está mandando todo eso. ¿Vas que los jabones pozo? por culo al pozo! ¡Venga, Ángeles! ¡Venga, venga Rafaela! Ay. Mira, mira, eh, ahí, ahí. con estilo, se nos va Rafaela. Aquí la gente, mira, vamos a sentarnos una miaja aquí junto con la morena, con la morena, ¿Eh? que si estoy cansado, revantao. Juan, ¿qué, qué haces? Nos canta Juan y todo. Mi hermano está por ahí, está comiendo pipa, está ahí tranquilamente. Mira, luego le dice me encanta Rafaela a Jesús sí claro uno viene a las vías y bueno viene Jesús y mira poquico poquico yo sí lo entiendo lo que va diciendo pero poquico claro no y que luego también él habla a quien sabe que le va a entender es lógico aquí viene un alemán y si no sabe alemán pues no le habla pues a él le pasa lo mismo sí pero cuando eso si le das conversación tiene de, de, de que conocer sus palabras, sus términos. Más de tres sílabas no puede pronunciar. si le corta la respiración. Más de tres sílabas no puede pronunciar. Menos cuando tiene que decir Cachamiga. Que entonces sí que lo dice a su manera. El tío, puñedero, ¿eh? Cómo le gusta, cómo le gusta. Dime. A Juan, venga, venga. venga, Esto va pasando de, de, de mano en mano. ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, maricarme. Bueno. Yo lo que voy a hacer es enseguida... Yo lo que voy a hacer es cortar esta, esta conexión Para intentar descansar también ¿eh? sí. ¿Verdad? Porque luego por el día me gustaría venir Pero es que, es que estoy hecho por el día Tú sabes cómo estoy ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por dónde me saludas? Vamos a ver eh, Por cierto, hoy Hoy venía hablando por teléfono y por mi barrio me saludó una persona y no sé si era Lola. Oye, yo si me, si, me, si me veis por ahí y me saludáis... Yo a veces estoy que no me entero un pijo, ¿eh? Estoy concentrado en otras cosas. ¿Por Messenger? ¿Eh? Te saludé por Messenger. Ah, por Messenger. Ya, pero es que ya, ya digo... Ah, claro, claro, no. Si yo si estoy... Yo procuro saludar y todo, pero que ya últimamente... La gente en Murcia por ahí me, me saluda, me mira y yo ya me, me miran y digo: ¿serán gente de, de, de, de, de la lucha, gente de las vías? Claro, claro, es aquí, claro. Y vamos a ver, vamos a ver la gente que está conectada en Facebook, qué se está contando, si están compartiendo, no están compartiendo. Está, aquí estamos ¿eh? en pleno con el pleno Consejo de Ministros. Zapatero, Zapatero, no. Pedro Sánchez, imagínate, lo que, te, lo que te has perdido, tenías que haber venido aquí. Aquí tienes unas cuantas ministras, buenas, buenas. Aquí tienes unas cuantas ministrables. Ah, sí. Fina dice que si viene... ¿Eh? Claro, se está ahí en directo. Pues claro que sí, vosotras, ¿quiénes vayas a ser? ¿Quiénes vayas a ser? ¿Quién van a estar ahí? Claro. Pues claro, si la gente somos los medios, ya que estamos retransmitiendo para la gente. Hacia si arriba están Murciana, mira, muy fan, dice por aquí. Me ha parecido leer eso, ¿no? Arriba está Murciana, muy fan. Pero ellos, esa, ellas la están, lo están viendo en, en Facebook. Claro, claro. Tú ahí, fija. Mira, ahí Nieves, que está tanto en la... Aquí en, en la calle como en Facebook. Nieve está en todos sitios. Nieve López, porque hay varias nieves. Victoria saludando. Paqui. Ignacio Galera. María Rosa y Marisol lo están viendo también en este momento. Bueno, aquí, dejad los comentarios. ¿Eh? Mari, aquí. Siéntate aquí, Mari. Tenemos el Facebook Live. Suja, siéntate un poquito, no, bueno, estamos en todas partes. Estamos en este lado que no salimos. Maruja se nos va para otro lado, si es que. Deja una plaza vacante. Deja una plaza vacante en el consejo. ¿Eh? De... Pues, oye, por cierto, el, el, el ministro, de, el ministro de, de Fomento, ¿qué os parece? Maravilloso. ¿Sí? ¿Juan? Hostia, yo no, yo no. Es bueno, bueno, es ah, que. Ah, me... ahora. ¿Qué, qué? ¿Cómo, cómo? A mí me han dicho que. ¿Cómo eso, le tomáis? ¿Cómo le.? ¿Cómo, si ¿cómo? Se ha ido uno que viene otro eh? Ah, eso ya, eso ya me parece a mí. Parece no, a mí. A ¿En la es no, no, el de exteriores. Exteriores. No, el de fomento, el de fomento, me, me ha he hecho Juan, que es muy bueno, pero tomándome el pelo. Me, me lo ha he hecho con sarcasmo y con ironía, eh. El de eh, pero, eh, Saludo Rosa, el ministro de Fomento es José Luis Ábalos eh, Bueno, yo me parece que mm, que, que no, eh, me parece que no, pero bueno Eso es como la sandía, ahí lo veremos Hay una frase que dice que otro vendrá que bueno tará. Eh, Y de la Serna yo creo que al final este lo va a hacer bueno la Serna se va a dar se va al paro sí, sí claro. ese se pondrá en una puerta giratoria y se da una vuelta y luego pues algún algún sitio bueno estamos mostrando la carretera no pero estamos aquí eh con pleno Consejo Ministro estamos también descansando un poquito mezclándonos con la gente eh porque esto es lo importante y por supuesto en la parte de las vías pues fijaos, en la parte de las vías todavía queda gente eh pese a la a la hora que es. sí se han abierto el paso Ah, para el tráfico rodado Te vamos a darle un margen de confianza nuevo Bueno Mira, el margen de confianza Es de un lado Al otro del muro Si quita muro Pues, pues tendrá algo más de confianza, ¿no? Y lo quedamos moros No, no, aquí nos comenta Información de última hora, Mari Que está ahí atenta Nuestra reportera Intrépida que tiene ojo a, con teleobjetivo, ¿eh? A, a cientos de metros de distancia está capturando la, la imagen de, de, de nuevos furgones de policía que acuden a estas horas. Uf, ya veremos, a ver, ¿eh? ¿os acordáis de Pedro Blanco, aquel ministro de, de Fomento también? Vaya, ¿eh? vaya ministro. ...podríamos decir que estaba hecho todo un campeón... mira ...ha venido aquí ahora Nieve... El, Buenas, el, el, ...buena guapo. Nieve... ...bueno nos vamos a ir... ...nos vamos ahí despidiendo eh... ...hoy... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, Juanvi Hasta luego Bien, saludos gente Aquí estamos con Con la gente Con la gente luchadora, eh, Mira. También, la... Qué bien se está aquí ahí, eh? También, te, te digo eso. ¿eh? Nieve, hay personas que dicen que le, que le van a hacer un viaje a la luna, le van a regalar un viaje a la luna. ¿Eso a quién? En... Ah, hombre, señora de aquí, de esta santa casa. Vaya si no... sí. no. usted escondido? Buenas noches. No había dicho el nombre, se ha descubierto. No, no digo el nombre. ¿eh? No, no, que me voy yo también. ¿Qué? ¿Qué? lleva ¿Alguna persona por ahí o que no hay nadie? Sí, ah, sí a, a alguna persona pues seguro, bien, claro. no sufres por mí, que la solidaridad aquí es... Venga, ya lo hemos pasado. Venga, Juan, oye, esa banqueta es tuya, te la traes tú. Yo me quiero hacer con una banqueta, mira, aquí estamos con Juan. ¿Sí? Eh, un luchador nato, ¿eh?, de aquí de las vías. aquí la de corazones que te están enviando. También, viene con su banqueta, yo a ver si me hago también con una banqueta, estoy pendiente de buscar alguna que sea lo más portable posible al tiempo que aguante peso. ¿Eh? Y... y lo vamos ya a descansar. Nos vamos ya a descansar, que bueno, tú vives aquí cerquita, ¿eh? Hay, hay gente, yo me, me quedo asombrado, Juan, de ver la gente que vive en el barrio, es por eso, está en la quinta enorme, puñeta. Aquí es enorme, pero no viene casi nadie para acá. Como que no, sí. Aquí hay gente afina, por ejemplo, vive allí sí, al lado de, de Suavecado. Poca, poca, poca, poca bueno, viene poca, pero que la que viene. Viene que, que, de progreso. pero, pero, que, pero que está lejos, digo. Que yo pensaba que estaba más cerca, y está lejos, ¿eh? Sí. Tienes que sí, cruzar pues Ronda verdad. Sur y después es de Ronda verdad. Sur te tienes que dar un buen sí, paseo, sí. ¿eh? Pero quiero decirte que luego luego viene más gente de, la, de aquella zona de allá y de Barrio de Calme que la de aquí de Santiago del Mayor. Da os opinan de una manera y ve las cosas de una forma, pero yo las veo de una manera distinta. Yo pienso que se los perjudica a todos y de, de lucha para que se vaya hacia adelante. ¿Ya está? Eso, eso, eso es mi opinión. Eso es una cosa que para mí es... Sí, vamos. Faltaría, faltaría gente que vive en estos propios portales, ¿no? ¿Eh? Gente que vive en estos, en estos propios bloques. ¿eh? Okay, que... pues, en todo, ¿eh? Si se si si va hacia la izquierda, que es todo nuevo, y hay familias de gente nueva, de gente joven, mejor dicho, con bebés que pasa la vida todos los días para llevar las colegio de aquí... A, de aquí y aquí pasar la vida hacia mano derecha. Y sin embargo, por pues, diseminar a la gente. Pero bueno, algunas veces dirá, que hemos hecho? De no apoyar a todo esto, a esta causa. Que yo pienso que a mí me da lo mismo que sea política, como sea. Pero esto es una cosa que yo no la veo legal, que a todos nos perjudica y el par de esto lo vamos a quedar aquí marginado. Eso lo digo, que digo lo que siento. Pero y luego además, Juan, es que cuando uno viene aquí, aparte de que se descontamina la mente ¿no?... de nuestra escuela de, de, de, de, no, de no estar con la televisión, Además, el contacto humano nos sana, el cariño nos sana. ¿eh? Mira, yo por ejemplo aquí, te veo a ti, para centrarnos, te veo a ti con, con esa fuerza, esa alegría, porque además, Hombre, pues, pues, te... porque además yo no sé cómo de... lo hace, a, ver, a, a cada uno lo suyo, ¿eh? yo no sé, Juan, cómo lo hace, que está hablando y está como sonriendo a la vez de fondo siempre, o sea, conforme habla está sonriendo sin querer, es yo yo, cosa, yo es... quiero hacer eso, tome La vida hay que tomarla, vamos. Yo qué sé, de una forma distinta, porque ya que nos no dan palo en la vida muy fuerte, porque ya hace un mes he perdido a un hermano, mañana hace un mes lo tenemos enterado un mes, y tienes que salir uno y vivir, ya, hay momentos de todo. Pero hay, aquí vienes por lo menos, te hablas con la gente, y se te va un poquito la cosa, la mente siempre siempre lo mismo, pensando lo mismo. Y hay que, hay que vivirlo, hay que ser positivo, en todos los aspectos. Lo mismo que en política, lo mismo que en cosas que, que vienen las familias, por la verdad que vienen que hay que aceptarlas. Pero que además de ser positivo, luego el compartir esa positividad con, con la gente de aquí... Es, es... Estamos hablando aquí, además visto que parece, parecemos como una familia. Ah, pero además bien avenida. ¿eh? Efectivamente, lo respetamos todos, aquí a lo mejor nos reímos por nada, una cosa tonta y absurda, pero de nosotros mismos, mucho cuidado, y respetamos la opinión de todo el mundo. ¿Es que pasa no quiere quedarse? Porque no se quiere. Algún día lo lamentará, sobre todo cuando uno ya se hace mayor, que las piernas empiezan a flojear, ¿Y eso? ¿Quién lo sube? Y hay que pensar en el día de mañana, no en la actualidad. Porque, uno yo ya no soy tan joven y ya me fallan las piernas, por desgracia. Yo pasé hito y, y gracias a Dios lo voy superando bien, pero me fallan las piernas. Pero hay gente mayor que va en silla de ruedas y no puede pasar, pero la gente parece ser que no, o no quiere ver, no se da cuenta o no quiere ver la cosa como la tenemos. Y así es. Bueno, pues aquí hoy yo creo que también teníamos antes hace ya meses Víctor Valera tenía un dijo de hacer una sección en esos en este transmisiones que se llamaba Factor Humano en la que destacaba pues a una persona, ¿no? y, y yo pues yo sé que tú el otro día hablando contigo me comentaste que había pasado un ictus, que habías tenido una, una una situación complicada y mira, si estás aquí Luchando, saludos francés. La parte que tengo, la mujer, y que es... he tenido unas compañeras de trabajo, son maravillosas. Yo trabajo en las escuelas, he trabajado en las escuelas infantiles y un cariño muy especial, a todas efectivamente, pero un cariño muy especial en eh, la Escuela Infantil de Horabuera, que para mí ha sido unas compañeras maravillosas, me han ayudado, eh, yo qué sé, y me han tratado como si uno, uno de la familia, aparte de compañeros como si fuese de familia. Y una gran gente, muy, muy buena gente. En todas partes muy muy buena gente... Tu, tu mujer, ¿cómo se llama? Carmen. También muchas veces he estado contigo hablando. Sí, sí, pero claro, es que el asunto es que Carmen, hay unas cuantas. ¿eh? Es que Carmen, Maris Carmen, y hay, hay, hay unas cuantas por aquí. ¿eh? <risa> unas un po, una poquitas, ¿verdad? Juan, fíjate que el número de Juan es popular. Pues hay menos. Y, sí, pero hay Juan. menos, ¿eh? Hay menos. San Juan y San José, Chocito, San José enorme. Sí, pero. José, hay bastante. Antonio ya ni, ni te cuento. Hay veces que se juntan cinco Antonio en un corrillo. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Que seis, seis personas, cinco son Antonio. Y es complicado. Pero, pero Juan, hay, hay poco. Es curioso. Ahora, Carmen, hay, hay, hay unas cuantas. Pero claro, seguro también, ¿no? Viene por aquí también con cierta frecuencia la, tu mujer. Sí. Bueno, pues, pues, oye, mira, me voy a despedir contigo. De vez en cuando miro la cámara, no por nada, ¿eh? Porque eh, si no miro para ver si hay, hacer, si hay comentarios. Y... Pero me quiero despedir y... con hay la una... imagen que, de Juan. Hay que ser optimista y tomar la vida como viene. ...y siempre procurando una sonrisa... ...y ayudando a lo que no se pueda... Mira, Juanjo, pues espérate, espérate... ...siéntate un momento... ...siéntate un momento... ...y nos vamos a despedir contigo, ¿eh? ...quiero que la última imagen sea... ...sea la tuya... ...bueno, saludos por supuesto Marcos que es... ...también hace una labor impresionante... ...Loli, Antonio... ...Maricarme, Maribel tantísimas personas más que están conectadas, que se han conectado y que luego lo ve en diferido, gente que está también en, en Facebook, antes ya hemos mencionado a unas cuantas personas, Nieves, creo también María José, bueno, hay muchas personas que, que lo ven posteriormente, ¿no? Y en YouTube. Bueno, hoy es un día un día triste eh, debido a las obras, no por la noche sino por el día, hemos visto que la gente no se rinde, que la gente sigue viniendo, que... ...la gente no es la que comete acto de violencia... ...que solo comete el gobierno... ...y que hay personas como Juan... Que, ...que no solamente son personas respetables... ...son personas admirables... ...y hay que además, que la admiramos... Y, ...y hoy quería que además de admirarla ...pues tú la pudieras mirar... ...y aquí tenemos a Juan... ...que yo le muestro aquí públicamente mi admiración... ...que quede... Que quede constancia Juan... ...vale... Pues una abrazada a Tutón, Aurora, saludos, y nos vemos mañana. Y, eh, y estaremos atentos ¿eh? a todas las novedades que pase, porque el Partido Popular, aquí en Murcia, está quiere morir matando. ¿eh? Quiere morir matando. Entiéndase la metáfora, está poniendo el muro a todo lo que pueda, con tal de... de, de que, no sé, pues hacer Es una barbaridad. No sé la intención que puede tener. Eh, una una abrazada a Tutón un abrazo desde Murcia que lo sea y en esta imagen Juan y ahí en el fondo mi hermanico ahí detrás Hola. hasta mañana buenas noches. a descansar